Vale, bueno, Los objetivos de esta charla es presentar eh, un artículo en el que para un modelo de regresión logística multinomial proponemos unos estadísticos de contraste y unos estimadores que son robustos y simultáneamente son eficientes lo mostramos de forma práctica mediante un ejemplo y también de forma teórica. Y por otro lado, las, los resultados que hemos obtenido en relación a este trabajo es un artículo que hemos publicado muy recientemente en Biometrics y cuyo enlace se puede ver en las transparencias que muestro ya muy al principio de la charla. Hola, buenos días. Hoy tenemos aquí con nosotros a la profesora Miriam Martín de la Universidad Complutense y nos va a hablar de una investigación que está haciendo recientemente sobre procedimientos estadísticos robustos para modelos de regresión logística multinomial. Ya, cuando quieres. Vale, muchas gracias, Domingo. Bueno, quería empezar dando las gracias al profesor Domingo Morales por su invitación. Ya es la tercera vez que estoy aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche y bueno, para mí es un placer estar con vosotros aquí. Eh, voy a comenzar... Eh, diciendo bueno que lo que voy a presentar a continuación está basado en esta publicación que está publicada en biometrics junto a elena castilla que es la estudiante de doctorado de leandro pardo y de mí y junto a abhi gosh que es un profesor del indian statistical institute de calcuta Ay. Bueno, El contenido eh, de esta charla está dividida en estas nueva, nueve secciones. Eh, varias de ellas van a ser, en el fondo, solo ejemplos de motivación, que es como voy a empezar en la primera sección. En la segunda sección voy a explicar el modelo de regresión logística multinomial. La tercera es, otra vez, el ejemplo de motivación. Cuarta, la literatura de los métodos de estimación y contrastes de regresión logística multinomial el estimador de mínima DPD en estos modelos, que es realmente la parte que aportamos, familia de estadísticos de tipo WALT, que también es otra aportación nuestra, propiedades de robustez, y eh, volvemos con el ejemplo de motivación y estudio de simulación. Bueno, comenzando por el ejemplo de motivación, estos son un dat unos datos sobre experiencia en mamografías, en los que se estudian los factores que inciden en la actitud y comportamiento sobre las eh, mamografías en mujeres. Eh, tenemos varias variables explicativas eh, la primera, bueno, eh, todas ellas tienen abreviaturas en inglés vale. y la primera de ellas es sobre la opinión acerca de la necesidad de mamografías aunque no haya habido síntomas previos. Entonces tenemos tres categorías que puede ser totalmente de acuerdo, de acuerdo o en desacuerdo. Eh, se les ha asignado números, en realidad eh, las categorías no tienen por qué ser ordinales, aunque en este caso sí que las podemos ordenar, ¿vale? pero más bien eh, por facilitar la anotación. Lo mismo ocurre con la segunda variable explicativa, que es HIST, en el que eh, se debe contestar si la madre hermana eh, tiene algún historial de cáncer de mama. Eh, la siguiente es sobre la capacidad de autoexploración mamaria, ¿vale? las mismas respuestas. La cuarta opinión de importancia de la mamografía, que también se contesta sí o no. La quinta es una variable explicativa que puede tomar valores entre 5 y 20. Esta variable es un poco diferente a las anteriores, ¿vale? de hecho las anteriores claramente son categóricas y esta incluso se podrían considerar categóricas porque son valores entre 5 y 20 y son los números naturales. ¿vale? Pero, eh, bueno, el carácter es bastante diferente al, al resto, ¿vale? De hecho, las vamos a considerar como continuas porque son muchos valores. Y, eh, finalmente, la variable respuesta es la experiencia de mamografía que tiene eh, la persona que ha contestado la encuesta que tiene tres categorías nunca en un año o durante más de un año y decimos lo mismo que aunque las estemos ordenando ¿vale? en una regresión logística multinomial no tenemos necesidad de que sean eh, variables categóricas ordinales. Estos datos están en el libro de Hosmer y Lemeshow eh, y también en un artículo que he publicado en la British Journal of Mathematical and Statistical Psychology que haré mención a continuación ¿vale? y bueno de este artículo que he citado podemos decir que tenemos estos, eh, estas observaciones que se pueden considerar como anómalas o, o outliers y ya si alguien está interesado en saber cómo son los datos y demás en mi página web eh, se pueden encontrar eh, los datos y algunos programas. Vale, estos gráficos están tomados de mi artículo que acabo de citar, ¿vale? tenemos tres gráficos, el primer gráfico en el artículo los denominamos outliers, los segundos los consideramos medidas leveraje y las últimas son distancias de Q. Podemos ver en el índice X que tenemos, eh, perdón, en el eje X tenemos unos índices ¿vale? que hacen referencia a las observaciones. En realidad, si miráramos los números, parecería que tenemos como unos 130 observaciones, ¿vale? pero tenemos que tener en cuenta que la regresión logística eh, multinomial, en especial cuando tenemos variables explicativas categóricas, es muy frecuente que se tengan varios individuos con la misma variable explicativa, o sea que en realidad, estos índices hacen referencia a individuos que tienen la misma variable explicativa. ¿vale? En el eje I, en este caso, al ser outliers, estamos haciendo referencia a los residuos del contraste de, bondades, eh, de bondad de ajuste de la chi cuadrado. ¿vale? Aquí tenemos un, una cota ¿vale? que es el de la distribución asintótica, que en este caso serían dos grados de libertad de una chi cuadrado, vale en el que los valores que aparecen por encima de esta cota se podrían considerar outliers, ¿vale? entonces son los números que había mostrado en la transparencia anterior son los que aparecen encima de la cota. Lo mismo podemos decir de los valores leverage ¿vale? y sobre la distancia de Cook, pues decir que la distancia de Cook es una medida de influencia vale que eh, lo que mide digamos es eh, qué influencia tienen unos datos concretos en la estimación, en este caso de un parámetro desconocido, que como veremos es beta. Vale, Entonces, normalmente cuando se tienen valores altos en estos valores y en estos anteriores, Aquí también se suelen tener, pero a veces puede ocurrir también incluso que tengamos perdón, observaciones influyentes pese a que no tenemos eh, outliers ni tenemos medidas de veraje, pero normalmente será porque están ya bastante cercanos a la cota. ¿vale? Bueno, eh, voy a pasar a definir ya la regresión logística multinomial y eh, bueno, pues voy a ilustrar eh, la notación haciendo referencia al ejemplo precedente. Eh, tenemos que tener en cuenta, muy importante, que vamos a tener una variable respuesta, que en principio lo vamos a denotar mediante una I mayúscula tilde. La tilde viene eh, por cuestiones que más tarde haré referencia, que usamos la I también para eh, hacer referencia, a otra versión de la variable respuesta, entonces después la modificaremos. Pero, en principio, la variable respuesta, al ser una variable eh, categórica nominal, eh, no tiene por qué tener un orden, ¿vale? Pero nosotros, por conveniencia, podemos ordenarlas según estos índices, ¿vale? Y tenemos en total D más 1 categorías. Eh, como normalmente vamos a tener tablas de contingencia con un número fijo de observaciones, y que van a dar lugar a vectores de probabilidad, en realidad la última categoría no es tan importante de tener en cuenta, ¿vale? basta tener en cuenta las primeras de celdas y la última es una celda, digamos, redundante. En el caso que hemos mostrado, la variable respuesta era la experiencia mamografía, por lo tanto, tendríamos dos categorías no redundantes y la tercera la consideramos como redundante. Muy importante, la variable explicativa. ¿vale? La variable explicativa normalmente consideraremos que tiene una primera componente que va a pertenecer digamos, al eh, intercepto, ¿vale? por eso se considera que toma valor 1 y el resto de los valores eh, tienen índices desde 1 hasta k, por tanto la dimensión es k más 1. Haciendo referencia al ejemplo, en principio pudiera parecer, porque tenemos ¿cuántas variables explicativas? Tenemos 1, 2, tres, cuatro, 5. Pudiera parecer que k es igual a 5, pero es 6. Me explico. Estas primeras variables son variables dummy. ¿Vale? Eh, pues perdón, son variables categóricas que tenemos que modelizar mediante variables dummy. Entonces, lo habitual es considerar tantas variables dummy eh, como categorías tenemos menos uno, por lo tanto, por ejemplo, en este recordamos que teníamos tres categorías, por lo tanto tenemos dos variables dummy, en este teníamos dos, una variable dummy, etcétera. Esa es la razón por la que en total tenemos k igual a seis variables explicativas. Y, muy importante también, las probabilidades que tendremos en la tabla de contingencia. ¿vale? Mediante pi con un índice j, estamos haciendo referencia la categoría de la que calculamos la probabilidad, que es c sub j, que eh, va a estar en función de una variable explicativa x y una beta, cuya forma es esta que explicamos en la transparencia siguiente. Un modelo de regresión logística tiene esta forma que tenemos aquí, quizás no es tan conocida esta forma, por eso voy a escribir en la pizarra la forma que habitualmente se suele presentar en primer lugar. Bueno, Voy a hacer referencia primero a la regresión logística que se aprende primero en, en la enseñanza de, de estadística básica. ¿vale? En regresión logística, que es la binomial, Vale, en la binomía lo que sucede, a ver, un momento, es que D vale, suele ser igual a 1, ¿vale? lo cual quiere decir que tenemos dos categorías en la respuesta, ¿vale? lo cual quiere decir que vamos a tener una probabilidad y otra probabilidad en la variable respuesta. ¿vale? Entonces, el modelo de regresión logística binomial suele definirse como el logaritmo de la probabilidad en la primera celda dividido por su complementario ¿vale? y aquí suele ponerse la variable explicativa ¿vale? con su índice correspondiente y se pone aquí el vector de parámetros ¿vale? entonces si yo quiero generalizar esto ay perdón, aquí es un 1 ¿vale? gracias entonces si yo quiero generalizar esto ¿vale? aquí pondríamos una pi sub 2 ¿vale? que hace referencia a la celda digamos redundante si yo quiero generalizar esto a la regresión logística multinomial tendríamos logaritmo de pi sub 1 Dividido por pi y haríamos referencia aquí a la categoría redundante que sería t más 1, ¿vale? Y tendríamos aquí x y transpuesta beta, ¿vale? Entonces, partiendo de este modelo, ¿vale? Llegaríamos a ese de ahí, ¿vale? Bueno, y decir sobre el vector de parámetros, ¿vale? Eh, que en realidad, eh, centrándonos en la categoría J, tendríamos esta componente del vector global, ¿vale? que tiene una dimensión K más 1, ¿vale? que hace referencia a la dimensión de la variable explicativa, ¿vale? entonces aquí quizás si añadiéramos un subíndice J sería más adecuado. vale. Bueno, y entonces el vector de parámetros desconocido global sería este de aquí, que engloba eh, todos los parámetros eh, de todas las categorías y todas las observaciones. Sí. Vale, luego pues eh, una cuestión importante que puede parecer lioso es que, claro, las variables explicativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. Cuando son continuas, quizás es lo más sencillo, porque ¿qué es lo que pasa? que normalmente las variables explicativas para cada observación suelen ser diferentes ¿vale? entonces no tenemos agrupamientos como sucede en el ejemplo que acabo de mostrar ¿vale? entonces, eh, claro, si nosotros agrupamos como teníamos en el gráfico que aparecían ciento y pico ¿vale? no coinciden con el n total que son 412 ¿vale? Y bueno, pues en base a esta notación con índices que nos vamos moviendo desde 1 hasta n, las variables explicativas x van a tener su correspondiente índice y este es el momento en el que quizás eh, vamos a pasar de esta notación que teníamos y tilde a esta de aquí, porque esta de aquí es más apropiada para trabajar con tablas de contingencia, ¿vale? Entonces, eh, mediante esta anotación estamos eh, identificando un clasificador en el que tenemos una única observación que tenemos que ubicar en esta tabla de contingencia, lo cual quiere decir que tendremos todos ceros menos un 1 que estará en una posición. Por eso decimos que los valores posibles o el soporte de esta distribución ¿Vale? son las columnas de la matriz identidad de dimensión de más 1. y por tanto de esta notación de la pi que estábamos utilizando y que representaba esta probabilidad podemos utilizar esta notación más simple de doble índice donde i indica eh, la observación y ¿vale? j la categoría y también podemos eh, recoger todas estas probabilidades en vectores de probabilidad. Este sería, eh, sería el vector de probabilidad correspondiente a esta tabla de contingencia que tenemos aquí. Y por tanto, eh, a partir de ahora podemos suponer que la variable respuesta sigue una distribución eh, multinomial con una observación y este vector de probabilidad. Vale, bueno, pues eh, mostrar realmente eh, cómo se calcula el estimador de máxima verosimilitud de beta es muy sencillo, dado que si tenemos una distribución multinomial de tamaño 1... Eh, tenemos que considerar esta probabilidad, ¿vale? que la vamos a ir multiplicando en, todos, eh, en todas las dimensiones de la tabla de contingencia y, eh, y para todas las observaciones. Y eh, este planteamiento conduce a tener esta ecuación de, de estimación, ¿vale? que se resolvería mediante los métodos tradicionales para sistemas de ecuaciones no lineales como Newton-Raphson o Fisher-Scoring. Bueno, decía haciendo referencias históricas a este modelo, que este modelo se ha denominado de múltiples formas, ¿vale? Entonces de. De forma que si vamos recorriendo distintos libros conocidos en análisis de datos categóricos, vale, podemos ver que ha tomado distintos nombres. Bueno, no son tan diferentes, pero hay eh, ligeras diferencias. Y en cuanto al origen, decir que este modelo fue mencionado por primera vez por Bergson en 1944 en un contexto de bioestadística. Eh, sin embargo, en realidad en aquella época el modelo que prosperaba en bioestadística era el modelo PROBIT y el modelo de regresión logística era un poco marginal. Sin embargo, ya eh, Cox en 1966 lo introdujo de forma ya más eh, matemática y más seria, pero quien realmente lo popularizó fue McFadden en 1973 gracias a una teoría de elección discreta que se aplicaba hasta ese momento en psicología, matemática y estadística y McFadden fue un premio Nobel de, de Economía. Vale, y que precisamente este trabajo fue fundamental en su trabajo, por lo tanto estos modelos surgen de la bioestadística y mediante una teoría de la psicología matemática y estadística termina aplicándose en economía, eh, lo cual eh, facilita su popularidad hoy en día. Bueno, pues como ejemplo de motivación que ya habíamos comenzado y para explicar lo importante que puede ser la falta de robustez en este tipo de modelos, cuando utilizamos el estimador de máxima verosimilitud, eh, lo que hemos hecho es lo siguiente, nos hemos centrado en las probabilidades de las categorías de la variable respuesta de nuestro ejemplo, ¿Vale? y hemos calculado el promedio de todas esas probabilidades para todas las observaciones, ¿vale? entonces en dos colores tenemos esos promedios para todas las categorías cuando tenemos outliers ¿vale? en azul y cuando no tenemos outliers en color naranja, entonces podemos ver que los colores naranjas ¿vale? son normalmente valores inferiores a los restantes valores, lo cual quiere decir que el estimador de máxima verosimilitud está infravalorando las probabilidades de las categorías de, las, de la variable de respuesta. ¿vale? Y bueno, luego ya centrándonos en una de las categorías, en la segunda categoría que era realmente la que tenía una diferencia en promedio mayor, ¿vale? hemos recorrido todos los índices para ver las diferencias podemos ver unos índices que son bastante llamativos, por ejemplo en este índice podemos ver que sin outliers tenemos una probabilidad muy pequeña mientras que con outliers ¿vale? la probabilidad es muy grande y podemos ver también otro valor con semejantes características aquí en torno al índice 22 ¿vale? y en general casi todos los índices que tenemos sobre la izquierda ¿vale? son observaciones que infravaloran las probabilidades de respuesta con los outliers. Bueno, pues ahora voy a pasar a repasar un poquito la literatura sobre métodos de estimación y contrastes de regresión logística multinomial. Vale. Mm, vale, perdón. Vale, aquí estamos. Vale, bueno, pues en principio eh, voy a mostrar algunos métodos de estimación ¿vale? que tenemos para la regresión logística multinomial. Tenemos estos dos artículos eh, de Beck, y Gray, Rom y Cohen que básicamente lo que hacen es a partir de estimar regresión logística binomial son capaces de obtener estimadores de la regresión logística multinomial, es decir se centran en varias regresiones de logística binomial y a través de ellas son capaces de estimar una única eh, estimación del, del modelo global, ¿vale? Luego tenemos también en Harashi 2000 los métodos de momentos generalizados y en Gupta y otros, en el 2006, eh, mediante estimadores de mínima fidivergencia, en particular eh, el estimador de máxima verosimilitud, eh, estiman modelos de regresión logística multinomial pero solamente con covariables categóricas y pasándonos ya a métodos robustos, realmente hay muy poco trabajo en, en estos modelos sobre robustez. Podemos encontrar un artículo en, en la HASA ¿vale? pero realmente no está específicamente eh, tratando el modelo de regresión, tratan so solamente eh, tablas de contingencia multinomial, que sí que los podríamos relacionar un poco. El que realmente sí que está relacionado son estos dos artículos ¿vale? pero trabajan con la robustificación de los métodos de momentos generalizados. ¿vale? Por lo tanto, esta es la única literatura que contamos sobre métodos robustos. Y sobre los est estadísticos, decir, que realmente hasta que nosotros empezamos a trabajar en métodos robustos apenas hay estadísticos... Eh, que se han propuesto como robustos, claro que se conocen estadísticos robustos, pero no hay muchos trabajos realmente que analizan teóricamente la, la robustez de los estadísticos. Nosotros tenemos varios artículos y en concreto en estos artículos eh, estudiamos eh, la robustez de, de la regresión logística binomial, pero no la multinomial. ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es eh, describir los métodos de estimación robustos que proponemos, ¿vale? que abreviadamente los voy a denominar estimadores de mínima DPD. ¿vale? DPD hace referencia a Density Power Divergence, ¿vale? que en realidad son unas distancias... Eh, que generalizan esta distancia que voy a introducir al principio. ¿vale? El estimador de mínima distancia L2 entre dos eh, densidades, G y F beta, eh, lo tenemos que considerar dentro de un contexto que es un poco diferente al nuestro. Lo tenemos que considerar en el contexto de una muestra aleatoria simple, es decir, tenemos observaciones independientes idénticamente distribuidos. Nosotros tenemos observaciones independientes, pero no son idénticamente distribuidos. ¿Por qué? Porque al tener variables explicativas, vale, cada variable explicativa conduce a una probabilidad diferente. Entonces no podemos considerar que tenemos observaciones idénticamente distribuidas pero para realmente introducir nuestros métodos necesitamos entender previamente cómo se definen estas distancias para muestras aleatorias simples. Entonces se supone que eh, tenemos una muestra aleatoria simple que estamos considerando en negrita porque estamos dando la posibilidad de que sean variables aleatorias multidimensionales eh, que provienen de una única población I. y vamos a definir una L2 distancia ¿vale? Entre G y F beta. ¿Qué es F beta? F beta es la distribución de la población de un modelo determinado, que podría ser, por ejemplo, nuestro modelo, claro, pero ya hemos dicho que nuestro modelo no puede ser utilizado en una muestra aleatoria simple. Y la G es una distribución general que, en principio, no tiene ningún modelo determinado. Entonces, es muy lógico, realmente, si queremos establecer una distancia entre f y g, tomar la diferencia entre ellas y elevarla al cuadrado. Y, eh, de esta forma, mediante esta integral, desarrollando de esta forma, eh, Tomamos aquí una K, que la, realmente la podemos despreciar porque no depende de beta vale, y tenemos aquí estas, estos dos sumandos. ¿Qué pasa con el sumando de la derecha? El sumando de la derecha, a diferencia del de la izquierda, depende de la distribución G. ¿Qué pasa? Sobre la distribución G no tenemos ninguna información, sin embargo, mediante nuestra muestra aleatoria simple, podemos considerar una distribución empírica. Por eso, en la distancia entre G y F, nos interesa sustituir la EG por la, su distribución empírica y, por tanto, tomando aquí esta G mayúscula como una distribución empírica, obtenemos estos sumandos de la derecha. ¿vale? Y esta expresión permanece igual que la que, que, la que teníamos aquí. ¿Vale? Entonces, el estimador de mínima distancia L2 para beta, para una muestra aleatoria simple, se define como el estimador que se obtiene minimizando esta distancia que acabamos de, de definir. Pero, por comodidad, procuraremos utilizar esta expresión a, tra a través de unos sumandos H, que lo que hemos hecho, básicamente, utilizando esta expresión de aquí, eh, al final se concluye que cada uno de estos sumandos es la esperanza de la función de acuerdo al modelo, de la función de densidad de la variable aleatoria que define la población menos dos veces esta función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte izquierda tenemos una expresión que no es aleatoria y la parte aleatoria la tenemos en la parte derecha. Bueno, pues intentaremos ahora establecer una definición similar para las DPD, ¿vale? Si me deja pasar el pasa a transparencias, vale. Eh, pero antes de ello quería hacer hincapié en una cuestión eh, de interpretación, ¿vale? ¿Por qué esta distancia que acabo de presentar es robusta? Pues lo vamos a ver ahora intuitivamente. Si yo me centro en unas variables respuestas que serían. Eh, no, perdón, unas de respuesta, no, un parámetro beta que es unidimensional, ¿vale? Eh, ahora únicamente tendríamos una ecuación de estimación. ¿Vale? Entonces, en esta ecuación de estimación que tenemos, tenemos aquí la función score. Si además a ello añadimos que el parámetro beta es un parámetro de localización, ¿vale? lo que pasa es que este, para, este término de la derecha desaparece, con lo cual nos, que, nos queda como ecuación de estimación esta que tenemos aquí. Bueno, hago referencia a lambda igual a 1 porque después, cuando defina las distancias que utilizamos, este es un caso particular con lambda igual a 1. Y eh, si nosotros comparamos esta ecuación de estimación con el que obtenemos con máxima verosimilitud, la diferencia entre ambas es que aquí los scores están ponderados por las funciones de densidad de la variable aleatoria que, de, que define la población. Y esto es lo que realmente está justificando la robustez de estos métodos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un outlier, realmente esta función de densidad será muy pequeña. Y pese a que la función score tiende a ser muy grande con los outliers, realmente lo va a anular o, si es pequeñito, ¿vale? lo va a controlar. ¿vale? Entonces este es el ejemplo de motivación y además es muy interesante porque las distancias que voy a definir ahora tienen un parámetro que podríamos llamar de ajuste, ¿vale? en inglés se dice tuning parameter, que para cada valor de lambda tenemos una distancia diferente. Pero a diferencia de las distancias, por ejemplo, eh, basadas en medidas de fidivergencia, estos lambda eh, empiezan desde cero, son lambda mayores que cero y normalmente en la práctica solemos utilizar, aunque están definidos para lambda mayor igual que cero, se suelen utilizar entre 0 y 1. y se suelen considerar que para valores cercanos a lambda igual a 1 son robustos, mientras que valores cercanos a lambda igual a 0 conducen a estimadores eficientes. ¿Cuál es la ventaja de estos estimadores robustos en comparación con las técnicas robustas habituales que se utilizan? Pues que nosotros somos capaces de conseguir estimadores robustos que además no pierden eficiencia. ¿vale? Entonces Nuestra propuesta no es solamente en estimación robusta, proponemos estimadores robustos que son también eficientes. Bueno, pues entonces ahora sí que ya definimos eh, lo que es un estimador de mínima DPD, ¿vale? Pero en un contexto nuevo, ¿vale? No podemos suponer una muestra aleatoria simple. Entonces, para empezar, lo que podemos suponer es que... Quizás dentro de una muestra que vamos a denominar múltiple haya varias observaciones que entre ellas sí que son muestras aleatorias simples y que son mutuamente independientes. ¿vale? Y entonces para las que son realmente muestras aleatorias simples podríamos definir... La, la distancia de esta forma, vale. entonces es una distancia que se define también en términos de integrales, como habíamos hecho antes, tenemos una función de densidad que depende del modelo y una g genérica que, no, que, que se va a calcular, digamos, empíricamente con los, con los datos que, que disponemos. Y, y en general, para todos, lo que vamos a hacer es sumar en todos los subgrupos de muestras aleatorias simples que tenemos esta distancia que acabamos de definir. ¿vale? Entonces Realmente utilizando la expresión de H mayúscula que utilizábamos también antes para la distancia L2, al final lo que nos queda es que H se define como la, la, la esperanza de la función de densidad elevada a lambda, vale, menos un, eh, un, coefic bueno, un coeficiente o un factor que depende de lambda multiplicado por otra vez la parte aleatoria que está elevada a lambda. Bueno y como casos particulares, como ya había adelantado previamente, cuando hacemos tender lambda hacia cero por la izquierda obtenemos el estimador de máxima verosimilitud que es en el fondo un estimador de mínima distancia de Kullback y para lambda igual a 1 pues obtenemos el estimador de mínima distancia de L2 que habíamos definido antes. Eh... Bueno, en realidad en la práctica, por no complicar la notación y puesto que nosotros ya habíamos utilizado que teníamos n observaciones, la definición definitiva va a quedar de esta forma, ¿vale? Entonces, eh, tenemos beta cuyo espacio paramétrico es la recta real en, en dimensión d por k más 1 y la h está definida como la habíamos definido antes, pero, eh, claro, en nuestro contexto, nuestra respuesta es una variable aleatoria multinomial con una observación. Y para simplificar los cálculos, si lo ponemos de esta forma, es muy sencillo calcular esta esperanza de, de aquí, ¿vale? que nos da lugar a este término vale y bueno, pues entonces, eh, mmm, sí me estoy dando cuenta que elevando esto a lambda, ¿vale? se me está olvidando aquí eh, poner la pi elevado a lambda. ¿vale? Bueno, pues así es como se definen y las ecuaciones de estimación que obtenemos, pues son estas de aquí, que si tomáramos lambda igual a cero, pues obtendríamos las mismas ecuaciones de estimación que había presentado antes y básicamente consiste en poner este término como un, eh, una matriz identidad. bueno Esta expresión es importante porque luego realmente para hacer los cálculos de la función de influencia se utiliza, aunque yo no lo voy a expresar explícitamente. Y bueno, en esta expresión aparecía una matriz delta mayúscula que en realidad es la distribución de una o sea es la matriz de varianzas y covarianzas de una distribución multinomial y es la que defino en la transparencia siguiente aquí al principio y aquí estoy definiendo básicamente dos matrices vale estoy definiendo matrices que van a formar parte de la distribución asintótica del estimador que acabo de definir vale lo definimos aquí en una cuestión ya de de las muestras que tenemos con n individuos, pero realmente para utilizarlo eh, asintóticamente tenemos que tomar su límite. vale. Pero la definición realmente interesante en la práctica es esta de aquí y lo mismo con esta matriz. Entonces, el teorema que establecemos es que la distribución asintótica del estimador es una normal cuando n tiende hacia infinito con esta matriz de varianzas y covarianzas. Y la peculiaridad y quizás complicación a la hora de utilizarlo después para hallar las distribuciones asintóticas de los estadísticos es que estas matrices de varianzas y covarianzas son dependientes de lambda. Bueno, y. También interesante decir que para lambda igual a cero se obtiene como caso particular como cabía de esperar la matriz de información de Fisher, o mejor dicho, la inversa de la matriz de información de Fisher. Bueno, y para la familia de estadísticos de tipo Wald en regresión logística multinomial, eh, decir que es eh, bueno, pues la, el estadístico de Waltz es muy conocido, pero claro, el poderlos utilizar con estos estimadores no es tan trivial, porque realmente, por ejemplo, en el paquete estadístico SAS se puede eh, hacer, realizar este contraste que acabo de mostrar aquí, en el que tenemos una restricción lineal sobre beta vale pero, claro, lo utilizamos eh, con, con el estimador de máxima verosimilitud. Necesitamos hallar la distribución asintótica de este estadístico de Walt. La expresión es sencilla pero, repito, depende de los estimadores que acabamos de presentar. Bueno, eh, he de decir que nosotros tenemos eh, estadísticos que hemos desarrollado utilizando también medidas de DPD, pero al final hemos terminado utilizando las de Walt porque prácticamente todos son ventajas con el estadístico de Wall en comparación con las otras distancias. ¿Por qué? Porque la distribución asintótica que obtenemos, tal y como voy a presentar en la siguiente transparencia, eh, es la misma que obtenemos con el estimador de máxima verosimilitud, ¿vale? Es una chi cuadrado con r grados de libertad. R es el número de restricciones que hemos impuesto sobre el parámetro beta. ¿Qué es lo que pasaba con los estadísticos que nosotros habíamos propuesto también, que eran robustos? Que resulta que la distribución que obteníamos para cada uno de los estadísticos dependía otra vez de otro valor lambda, ¿vale? y además eran combinaciones lineales de chi cuadrados independientes con un grado de libertad que tenían un coeficiente que era desconocido y que había que estimar, entonces no son estadísticos que sean fáciles de utilizar y realmente la ganancia que se tenía con ellos era mínima, entonces eh, sí que fue nuestra primera publicación en robustez estadística con estadísticos ¿vale? pero últimamente estamos siempre utilizando el estadístico de Wall, porque, repito, son muchas más las ventajas que, que las desventajas. Bueno, ya para eh, describir la robustez estadística, voy a introducir un poquito de notación que se utiliza en robustez. Bueno, en robustez es muy habitual eh, utilizar funcionales, ¿Vale? Entonces, en lugar de definir estimadores, definimos funcionales. Y lo mismo con los estadísticos, en lugar de definir estadísticos como lo hacemos habitualmente, definimos funcionales. Y para ello, pues es fundamental hacer referencia a la distribución eh, que se está siguiendo. ¿vale? Entonces, nosotros hemos establecido una distribución de probabilidad que depende de nuestro modelo de regresión logística multinomial. Entonces, un funcional realmente considera eh, como eh, conjunto inicial eh, las distribuciones posibles ¿vale? para finalmente eh, asignarle el valor bien del estimador o bien del estadístico. ¿vale? Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que ocurre? Si nuestra distribución G pertenece a la distribución de modelos, el funcional de G da lugar al propio parámetro. Si no pertenece al conjunto de modelos, entonces lo que va a pasar es que el funcional va a ser diferente al parámetro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muestralmente, nosotros no disponemos de la distribución exacta de este conjunto de valores, lo que, lo que disponemos es de la distribución empírica, en todo caso, que proviene de, de esta distribución. ¿Vale? Entonces, realmente lo que pasa es que al aplicar el funcional a la distribución empírica obtenemos el estimador, pero obviamente ese estimador no tiene por qué ser el propio parámetro. Entonces, lo que va a pasar con estos estimadores es que estos estimadores necesitamos, para que sean unos buenos estimadores, que sean lo más próximos posibles al beta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará? Si la distribución de la población realmente pertenecía al modelo, al calcular el funcional sobre la distribución empírica, va a ocurrir que este estimador va a ser eficiente. Y por eso, normalmente, si queremos solo eficiencia, recurrimos a los estimadores de máxima verosimilitud. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si hay una pequeña desviación, y no digamos si la desviación es muy grande respecto a la distribución, que definíamos a través del modelo, es decir, la distribución no pertenece al modelo, vale, pertenece a su complementario, el funcional sobre esa distribución empírica va a dar lugar a un estimador, en todo caso, si es próximo a beta, que será robusto. ¿vale? Entonces, nosotros realmente queremos un estimador que sea robusto, vale. Sin perder demasiada eficiencia. Entonces, ¿qué es realmente una robustez? ¿O eh, qué es robustez? Pues para definir la robustez se suele hacer eh, normalmente contaminar la distribución que teníamos en el modelo original, con lo cual se realiza una mixtura entre nuestra distribución y otra distribución H que en principio estamos definiendo como desconocida este épsilon que tenemos aquí en principio si la contaminación es pequeña vale, eh, afectará poquito aquí ¿vale? a la distribución que está contaminando y también afectará poco a nuestra distribución porque eh, tenemos realmente dándole todo el peso a la, a la distribución original pero lo que realmente se suele utilizar en la práctica es lo que voy a definir ahora de robustez infinitesimal, si me deja pasar la transparencia, vale, eh, en la que la distribución realmente que está contaminando es eh, una distribución que tiene toda su masa concentrada en un punto T en un punto t que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, para definir la función de influencia, que es robustez infinitesimal, se define la función de influencia realmente como la derivada de, esta, de este funcional en el que la distribución está contaminada de esta forma. Y lo que se hace es considerar que el epsilon está lo más cerca posible de cero por la derecha. ¿Vale? Y no solamente se puede definir la función de influencia de orden 1, también se puede definir la de orden K ¿vale? como veremos después que es necesario para los estadísticos. bueno eh, Para la función de influencia, al definirlo ocurre lo mismo que nos ocurría con las muestras. Eh, la definición formal es sobre muestras aleatorias simples y de hecho en todos los libros prácticamente la definición viene para muestras aleatorias simples. Entonces partimos de la definición anterior que era para muestras aleatorias simples y lo tenemos que ade eh, adecuar a nuestro contexto. en nuestro contexto, lo que necesitamos hacer para definirlo formalmente es considerar las distribuciones del modelo que sean diferentes para cada una de las observaciones que tenemos, ¿vale? Y entonces eso es lo que cambia. Y qué es lo que pasa? Que es que ahora la contaminación la podemos hacer de distintas formas. Podemos con, eh, contaminar en un índice determinado o podemos contaminar en todos, ¿vale? Entonces, en función de cómo estemos haciendo la contaminación, la función de influencia vendrá definida de esta forma, en la que estamos fijando el índice de contaminación, o si utilizamos todas, lo definimos de esta forma. Vale, pues eh, ya eh, centrándonos en nuestro modelo de regresión logística multinomial, hemos calculado las funciones de influencia del de, eh, estimador de mínima de PD de beta, vale como decía antes, para un índice concreto o para todos. Y bueno, pues podemos ver que realmente son la misma, salvo que aquí no tenemos arriba no tenemos el sumando que tenemos abajo y es lógico porque si en el resto de los índices no hemos contaminado nada la función de influencia es cero ¿vale? y entonces realmente lo que sería importante sería esta parte de aquí y bueno pues decir que la función de influencia es muy útil porque nos permite decir si un estimador es robusto cuando la función de influencia es acotada, ¿vale? Entonces, eh, se ha visto que nuestras funciones de influencia son acotadas para lambda mayor que cero, pero como ya sabíamos, eh, por experiencia, con lambda igual a cero la función de influencia no, no está acotada. Bueno, el siguiente teorema es para calcular la función de influencia del estadístico de tipo Wall. Como podemos ver, tenemos calculada una función de influencia de orden 2. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si calculamos la función de influencia de orden 1 sale 0. Entonces realmente para ver eh, y estudiar la robustez necesitamos utilizar la función de influencia de orden 2. Y la idea es la misma, nos sale una función de influencia que es acotada, pero es que aquí además podemos decir que es acotada porque es una forma cuadrática, otra vez, como la, forma, la propia definición del estadístico de Wall, que depende de la función de influencia de los estimadores. Y esto es muy habitual también en robustez. Un estadístico, que depende de estimadores robustos, será robusto. Y bueno, ya centrándonos en el ejemplo de motivación, eh, en este este ejemplo que seguíamos, lo que hemos hecho es centrarnos en la categoría de respuesta 1 ¿vale? y hemos comparado eh, cómo son los estimadores cuando eh, los obtenemos por máxima verosimilitud o con, con nuestros estimadores de mínima DPD, de ¿vale? cuando lambda es igual a 0,7. Eh, los círculos son con datos completos vale y los tri eh, triángulos son los datos sin outliers ¿vale? eh, los colores eh, yo creo que son los mismos que estábamos utilizando anteriormente sí, sí. Vale, eh, la diferencia entre la izquierda y la derecha, sí, estos son con lambda igual a 0 y estos son con lambda igual a 0,7, entonces podemos ver que estos estimadores con outliers o sin outliers son bastante próximos unos de otros, mientras que en el estimador de máxima verosimilitud podemos ver por ejemplo aquí en este índice que hay más diferencia. En este caso, que era el mismo, eh, eh, la misma categoría que mostraba antes, eh, se ve quizás más claro, ¿vale? Recordar que os comentaba que aquí teníamos mucha diferencia y creo recordar que aquí también, y aquí en general también por la izquierda también, con nuestros estimadores podemos ver que las diferencias ya no son tan notables. Y ya finalmente en la tercera categoría, eh, pues también podemos ver, quizás hay alguna excepción, pero aquí también tenemos una mayor diferencia que aquí, ¿vale? Y bueno, pues esa es eh, la idea. Y bueno, eh, también hemos estudiado la, la eficiencia. Eh, claro, estudiar la eficiencia con solamente un ejemplo. Tampoco es algo mmm, muy digamos, significativo, pero bueno, se, ven, se ven cosas bastante interesantes. Para estudiar la eficiencia lo que hemos utilizado son eh, los promedios de las desviaciones en valor absoluto eh, del estimador ¿vale? respecto al promedio del estimador. Vale? Entonces, a la izquierda lo tenemos con outliers y vamos utilizando los distintos valores de lambda. Aquí tenemos el del estimador de máxima verosimilitud y aquí tendríamos el de la mínima distancia L2 y aquí tendríamos la distancia que hemos utilizado en los ejemplos precedentes. Y podemos ver que cuando tenemos outliers, ¿vale? El estimador de máxima verosimilitud ya no es eficiente, ¿vale? Nuestros estimadores de hecho se van haciendo prácticamente más eficientes cuando lambda va aumentando. Es verdad que este valor es mayor que este, pero bueno, es que tampoco hay una regla, digamos, estricta para decir que con lambda igual a 1 se obtiene un estimador más robusto que para lambda igual a eh, 0.8. De hecho, la razón por la que hemos obtenido los ejemplos con 0.7 es porque hemos hecho un estudio... Eh, y simulación para, eh, digamos, identificar cuál es el lambda que más nos interesa para perder la menor eficiencia posible. Y bueno, pues con Sinaulayers se puede ver que, claro, como era de esperar, el de máxima verosimilitud tiene eh, un, eh, un valor menor que el resto, vale pero sin embargo tampoco es tan, tan diferente. vale bueno, y para los estadísticos de tipo Wald hemos obtenido un gráfico muy interesante para este caso particular en el que estamos contrastando si el beta para esta variable explicativa justo en la primera categoría si es cero o no es, ¿vale? Entonces, con outliers podemos ver que en el estimador de máxima verosimilitud lo que haríamos es aceptar la hipótesis nula, pero con lambda 0,7 la rechazaríamos. Y si ya vamos recorriendo el lambda desde 0 a 1, vemos que las dos líneas van convergiendo. ¿vale? Entonces es un gráfico que realmente ilustra muy bien la filosofía de estos estimadores y sobre todo en este caso estadísticos. Bueno, y finalmente en el estudio de simulación, creo que me he saltado uno, eh, lo que tenemos es al principio un diseño que, bueno, algunas cuestiones son parecidas a nuestro ejemplo, por ejemplo, tenemos en total tres categorías, de las cuales las no redundantes son dos pero solamente consideramos dos variables explicativas ya más bien por cuestión de eficiencia en el programa porque está programado en R. Eh, las variables explicativas hemos supuesto que son eh, dos variables aleatorias normales estándar que son mutuamente independientes y el parámetro teórico para beta lo hemos tomado de esta forma. En los datos de simulación hemos considerado datos puros, cuando no hay outliers, ¿vale? que sería de esta forma, ¿vale? donde podemos ver aquí la multinomial con una observación, eh, la primera probabilidad, la segunda probabilidad y la tercera probabilidad, que es el complementario de estos. Pero para los datos contaminados lo que hemos hecho es eh, tomando P como que hemos contaminado el 5% de las observaciones, las primeras observaciones, las no contaminadas, son las mismas que estas, y para contaminar lo que hemos hecho es intercambiar el orden de las probabilidades. ¿vale? Hemos hecho como una especie de permutación. Y bueno, pues el experimento de simulación se ha hecho con mil réplicas. Eh, hemos calculado los errores cuadráticos medios que a la, izquierda, a la izquierda lo tenemos, bueno, aquí tenemos distintos colores para distintos valores de lambda, y eh, aquí tenemos el caso de sin outliers, ¿vale? Y aquí tenemos con outliers. Entonces, se puede ver que en el caso sin outliers, el estimador de máxima verosimilitud siempre es el más eficiente, ¿vale? Y conforme vamos aumentando el valor de lambda, pues la eficiencia se va perdiendo. Cuando tenemos outliers, sí que es verdad que cuando tenemos una muestra relativamente pequeña, parece ser que todavía el estimador de máxima verosimilitud suele ser el más eficiente, pero conforme vamos aumentando la muestra se convierte el menos eficiente. En cuanto al estadístico de tipo Walt, pues lo que hemos hecho es hemos establecido un nivel nominal de significación de 0.05 y mediante simulación hemos calculado los niveles de significación exactos. Entonces podemos ver que los niveles de significación exactos van en torno a 0.05, pero estos son los datos sin contaminar y estos son los contaminados. ¿vale? Y podemos ver que para lambda igual a cero sí que es verdad que quizás hay menos variación eh, conforme se va acercando a la línea de referencia. Claro, eso es de esperar porque el estadístico de Walt, clásico, utiliza el estadístico de máxima verosimilitud y era de esperar, pero, sin embargo, los estadísticos que proponemos con los nuevos estimadores mantienen un nivel de significación muy, muy razonable. Cuando tenemos outliers, cuando tenemos datos contaminados, eh, podemos ver que el nivel de significación nominal es el peor para el, eh, para el estadístico de Wall Clásico. ¿vale? Y el que más se acerca al nivel nominal, pues precisamente es el lambda igual a 0,9. Y, bueno, y luego también es muy significativo que cuando los tamaños muestrales van aumentando pues el nivel de significación en todos los casos, se va haciendo peor ¿vale? debido a los aulayes que hemos introducido. Y respecto a las potencias, pues se puede eh, comentar eh, también algo similar, vale. para el estimador de máxima verosimilitud, las potencias son, eh, para el estimador de máxima verosimilitud que utilizamos en el estadístico de Wall, la potencia es la mejor, ¿Vale? Eh, cuando los datos no están contaminados, y cuando los datos están contaminados podemos ver que, que es la peor la potencia. Y en, a, a, cua, en cuanto qué lambda es mejor, pues bueno, pues aquí parece ser que bueno, los, tenemos aquí el rojo, pues, y aquí el amarillo, sí, el valor de lambda eh, si sí, el, el, el valor del lambda igual a 0,9 es el peor y, y sí, parece que sigue un orden bastante lineal respecto al lambda. Mientras que aquí no se sigue una regla igual para las potencias, parece ser que el lambda igual a 0,5 y también el lambda 0,7, que es el que habíamos elegido casualmente en nuestro ejemplo, pues tienen unas potencias que son las mejores. Y bueno, pues ya como conclusiones más o menos las mismas que habíamos estado comentando en, en el estudio de simulación y bueno, pues si os interesa alguna cuestión de la bibliografía, pues tengo aquí las transparencias y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Bueno, pues sí, sí, a ver, a ver, por esa investigación y yo quería preguntarte si habéis probado eh, distintas simulaciones, como por ejemplo con las variables explicativas y si esas curvas de haberlo hecho pues, siguen un patrón similar o no. Sí, bueno, eh, aquí en este modelo no, vale, no hemos probado más porque, eh, de hecho, bueno, eh, al, yo suelo eh, normalmente utilizar Fortran para eh, los programas de, de simulación, pero en este caso Elena Castilla, que es nuestra estudiante de doctorado, estuvo utilizando R y tuvo bastantes problemas porque R normalmente suele ir más lento y demás. Y entonces, pues hemos probado solamente con dos variables explicativas por esa razón pero no tenemos ni la menor duda que con más variables explicativas sí que funcionaría porque bueno, en artículos precedentes que tenemos, que también tenemos con la regresión logística binomial, funciona de forma excelente, sí. Uh -huh. Bueno, al final de todo, eh, ¿recomendéis algún LAFNA en concreto? No, eh, lo que recomendamos es lo siguiente, eh, lo que recomendamos es tomar un valor de lambda entre 0 y 1 y seguir esa pauta de que un lambda cercano a 0 tiende a ser más eficiente y un lambda cercano a uno eh, tiende a ser más robusto, pero no es una regla estricta. Entonces, lo que hacemos es utilizar un método de validación cruzada que básicamente consiste en hacer una especie de simulación con los datos que se tienen. ¿vale? Entonces, el lambda que normalmente proponemos está basado en los datos concretos que, que tenemos. O sea, la muestra en todas sí, sí. Claro. Bien, buena estrategia. Gracias. Sí, porque eso, eh, digamos, un poco enlazando con la, con la pregunta de, de Juan, claro, el, el, en el, con el modelo que estáis tratando, como realmente es una multivernguí, digamos que es, es muy difícil, digamos, mirando los datos, ver si hay una carga alta o una carga baja de un layer. Claro, claro sí, eso lo, pero si fuese un dato, digamos, de una normal 0,1, veríamos, ¿no? Aquí la carga de un layer, pues parece que es relativamente alta, pues voy a utilizar un método más robusto. <risa> eh, Claro, eso, eso, eso digamos que es un problema en la práctica para saber qué lambda, qué lambda se, se debería elegir, ¿no? Sí. ¿no? Por el lado de la eficiencia o por el lado de la robustez. Sí, sí. Bueno, yo he de decir que nunca he trabajado en estas cuestiones de validación cruzada. Los que son expertos son los indios que suelen trabajar con nosotros en este tipo de cosas. Pero luego, posteriormente, eh, he estado indagando un poco en la línea de investigación de los. Eh, eh, modelos de, de alta dimensión y bueno, pues ellos también utilizan eh, un parámetro de ajuste como utilizamos aquí, pero para otras cuestiones, porque lo que utilizan es un valor lambda de penalización. Y ellos también hacen cosas muy parecidas, utilizan también eh, métodos de validación cruzada para que utilizando los mismos datos de, digamos que, con los cuales estamos estimando, también estiman qué valor lambda es el más, el más adecuado. Pero es una cuestión que de hecho yo creo que necesita algo de, este, de, de investigación en cuanto a los métodos que se deberían utilizar para elegir el, el lambda óptimo. Sí. Y se complica mucho la metodología eh, si es un modelo de regresión multinomial donde el parámetro de tamaño es n y, y fijo, porque aquí es 1. Eh, ahí, digamos, pues, cuando calculas la, lo que es la función de densidad, acaba siendo siempre la, la, eh, digamos, la probabilidad ha a 1 y las otras probabilidades van a a 0, pero en el caso de, de tamaño n, eh, digamos que... ¿Te refieres a cuando los datos están agrupados? No, no, me no. cuando tú, el parámetro de tamaño en la, en la multinomial es n y no es 1. No, pero es, es que decir, en realidad con esto tú, estás en... Claro, aquí tú, tú la, digamos, los datos que nos has mostrado es un cuestionario donde de, de cinco opciones se elige una y ya está. Pero si fuesen datos que, que digamos, que de otra procedencia donde estamos contando el, el número de, de, de unidades mostrales que caen en cada celda, entonces, eh, bueno, porque sería una multinomial general, entonces, sí, eh, sí, pero es que también estamos englobando esos eh, casos, sí, sí, sí, sí, sí que lo estamos englobando, porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes varias observaciones con la misma eh, variable explicativa, en el fondo estás teniendo una multinomial de una cantidad fija, pero ¿qué es lo que pasa? que la variable aleatoria multinomial es multiplicativa, entonces la suma de multinomiales independientes de una unidad, hace una multinomial de varias unidades, entonces con estos métodos estamos englobando también aquellos también. Sí. Lo que pasa es que para explicarlo suele ser más fácil hacerlo con multinomiales de una unidad, pero estamos englobando también aquellos casos. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias Vale, vale. gracias